con el bolo bienvenidos ignacio hola. Gianluca hola, hola, hola y Piero día, ya, nos hicimos, ya nos hicimos Gracias. aquí amigos plática y plática verdad si sí, organizador planeando las la vacaciones no a italia a italia ya me dijo ya. a dónde debo ir en italia y cuéntanos Vamos. de esta gira que van a hacer en México y en otras partes sí. bueno ya la, la gira va a empezar a la mañana okay. desde guatemala y vamos a regresar aquí en México el 21 de marzo al Auditorio Nacional. Qué Mira, bien. El 23, 23 de marzo Monterrey Arena de Monterrey. 24 de marzo, Guadalajara, Auditorio Telmex. Oye, está padre que trae su acordeón. Exacto. Oye, en ya en no pero tengo, han venido tengo, muchas todo, veces a México. Sí, empezamos a viajar a México desde el 2012, cuando empezamos a viajar y nos cambió la vida. Y México nos ha recibido siempre con mucho cariño, de verdad. Acaba de salir este nuevo disco, que es un tributo a la música latina. Eh, que se llama Tres Voces, Un Alma, con las canciones más, de rom más románticas del repertorio mexicano y de Latinoamérica. Hay canciones de José José como No Me Digas Que Te Vas, de o Miguel. de Luis Miguel, La Incondicional, y por primera vez cantamos un mariachi, que fue una experiencia increíble. Me cansé de rogarle. De rogarle. Wow. Oye, ¿y es difícil? ¿Quiero cantar con mariachi? Mira no qué es, guapo No es difícil, la razón por que hemos grabado este álbum es porque las melodías de los clásicos latinos y sobre todo mexicanos son muy familiares con las melodías de la cultura italiana, de las canciones italianas, cantar un mariachi Tienes que saber lo que estás cantando con mucho corazón, con mucha interpretación. Fue un reto para nosotros y nos vemos a la hora de cantarlo en vivo. Y esperamos que al público le guste esa, claro. esa versión. Ignacio, pero son muy amigos los tres. De Carlos Rivera, ¿habrá eh, posibilidades de que hagan algo juntos? Tú eres demasiado curioso. Porque Pero a mí, no, no a mí me no encantaría. No, nosotros también. Bueno, es que cuando compartes tu música y compartes toda la música es lindo, Esa es la cosa más hermosa que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué no hacer algo co con él? Pero también somos amigos, hablábamos a veces con Carlos y él estaba trabajando mucho. Uh -huh. a, dos días atrás era en Madrid, entonces a veces es difícil encontrarnos, pero sí, ¿por qué no? Pero tienen tan enamorados, ¿no?, de Ricardo Montaner. Sí, Montaner. También. Hicimos un dueto en el 2013 con Ricardo Montaner que se llama Más Allá. Y decidimos de hacer eh, eh, tan enamorados, de cantarlo y de ponerlo en el álbum. Y él aceptó, porque somos amigos también con Mau y Ricky, con Eva Luna y desde mucho tiempo. Uh -huh. Por eso fue un honor cantar con él otra vez. Sí, ahora quería hacer el bigote como Camilo. <risa> el Exacto. bigote así. así. Oye Piero y le decía Ignacio, ¿qué han hecho o cómo le han hecho para mantenerse juntos, sin pleito? Sabes, estamos juntos eh, desde 14 años y hay una cosa muy buena, que es disfrutamos lo que hacemos, Esto. pero ahora sabemos lo que significa convivir y entonces en un futuro con una mujer, con una novia, una esposa sabemos lo que vamos eh, a pasar. Pero el amor es diferente, el amor es diferente. La cosa, la es cosa diferente. importante entre los tres es que nosotros siempre buscamos un compromiso, somos maduros, eh, compartimos nuestras ideas, tenemos tres personalidades diferentes, pero tenemos el mismo objetivo. El, um, el resultado mejor para el, el Grupo El Bodo. Mm -hmm. Claro, por eso lo han logrado. Nada más repítenos, ¿cuándo los podemos ir a ver El en 21 de marzo en el Auditorio Nacional. Ahí el 23 estar. en Monterrey, ¿verdad? Arena de Monterrey. Arena de Monterrey. El, y el 24 en Guadalajara, en Auditorio Telme Mex. Oigan, pues muchas felicidades, muchas gracias. Escucharemos su disco porque sabemos que tienen una voz padrísima. Gracias. Gracias El Bolo. Gracias. Continuamos. gracias. gracias. Y chao. chao.